es una caricia al alma para todos nosotros, porque eh, si uno por ahí la tiene muy servida, no valora las cosas. Y como acá, acá digo, en la comunidad, en nuestra república hay que remar mucho en el dulce leche, yo diría gelatina sin sabor, muchas veces, se valoran doble, triple, cuádruple veces las cosas, porque yo creo que es una caricia para, para los privados que vieron que se puede, para los públicos vieron que se puede, vieron que sirve eh, mancomunar esfuerzos eh, por el bien común, no mirándonos el ombligo. Creo que es un buen ejemplo para seguir replicando, seguir confiando en que es el camino de que no todo es discurso como en este momento, sino inaugurar obras que nosotros vamos a pasar. Y las obras van a quedar. Bueno, lo decía el general Perón, ¿no es cierto? Yo no soy militante activo de ningún partido político, pero, pero los hombres pasamos, las obras quedan. Y bueno, yo, por, yo creo en eso. Creo en lo público-privado, creo en que tenemos que traccionar desinteresadamente, pensando en el bien común, muchas veces cediendo. Un gran honor para nosotros, en especial para los alumnos y docentes, recibirlos ya que este acontecimiento quedará guardado en la memoria de todos los que formamos parte de esta comunidad educativa. En este día queremos agradecer al gobierno provincial que junto al municipio de Galve, el consorcio vecinal camionero, productores, pusieron en valor una gran obra que beneficia a la zona rural, como es el ripiado, y que llega hasta nuestra comunidad educativa. Esta obra permite un mejor acceso a los días de lluvia, a los docentes y alumnos de la institución. De esta manera, los niños tendrán igualdad de posibilidades de asistir a la escuela, con el consiguiente incremento del porcentaje de días hábiles y presenciales, tan importantes en toda la trayectoria educativa.